Alrededor de 11 personas a quienes están siendo acusados de invadir terrenos en esta ciudad de San Francisco de Macorís, le fue variada la medida de cohesión de prisión preventiva a una fianza en horas de la tarde del martes. El abogado Freddy Faña ofrece los detalles al respecto. La jueza acaba de variar la medida de cohesión con respecto a los imputados que estaban siendo investigados con relación a la invasión de la tierra del Señor.